La calle es uno de tantos. Cada calle es única en su forma especial. La calle menos ocupada es especial. La calle es muy interesante. ¿Cuál calle tomas?